Te voy a decir, Basti, por qué uso lentes siempre. Bueno, aprieta el uno. No. ¿Aprieta el uno? Aprieta el cuadro. Hey, guys. Hoy ah, día más azul, más frío y más más olor a tierra mojada. Muchos querían que lloviera los miércoles, porque íbamos a estar en nuestras casas, pero no, yo soy de los que están contentos de que esté lloviendo y tener la fortuna de poder irme caminando. En verdad, un privilegio. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué a más rico! Contentos, chiquillos! Estamos en vivo y en directo Ya publiqué Preparando todo para salir en vivo y en directo en A lo Loco Radio La radio más A lo Loco del internet. Así es Y estamos comiendo pancitos con palta porque somos millonarios Porque fuimos a censar y nos dieron mucho dinero <risa> Nos dieron el terrible bono hermano, ¿qué pasa? Que reconozco si mientras se hace la radio Muy bonito ¡Vamos a lo loco! Ah, perfecto, ya terminamos a lo loco. Eh, Nos fue bien. O sea, tuvimos unos problemas ahí de audio, pero estamos aprendiendo. Sí, eh, estamos trabajando para mejorar eh, lo que es a lo loco radio, pero pero está, creo que iba por un buen camino. Y igual sale bonito. Pero, ¿pero está en Facebook. Pero estamos en Facebook. Facebook.com/slash a lo loco radio. Es súper difícil perderse, hermano. ¿Sí de noche? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues de noche. ¿Por qué estoy con lentes? Porque el, el blog. Yo te voy a decir, Basti, porque uso lentes siempre. Lo que pasa es que si me grabo así, tú no veis que estoy viendo la pantalla, ¿cachai? Uh -huh. En cambio si hago así y veo la pantalla, se ve como raro. Sí. Hola amigos, ¿cómo están? Digo, no, pues, ¿cachai? Entonces. Que mirar ahí? Entonces así. Me acostumbrado más... el Sí, pero quiero encuadrar. La otra respuesta es que así lo hace Casey Neistat y yo quiero ser como ah, es. No sé cómo llegué aquí o no. El destino me trae siempre para acá. Yo hoy día quería, para este vlog quería hablar sobre el el arte perdido de escuchar pero las circunstancias dieron otras cosas, entonces pasaron otras cosas y creo que al final han sido semanas de reforzar una y otra vez el improvisar y adaptarse para así poder vencer escucha ganar loco, estamos tratando de profesionalizar un poco la transmisión, hacerlo en vivo subirlo a YouTube sin tanto, yo estoy buscando que sea más sencillo, dependemos mucho de la tecnología, así que hay que ponerle bueno a eso, antes teníamos la sección que aprendimos hoy, lo que aprendimos hoy es que no siempre las clarificaciones se llevan a cabo. Y eso está bien, don't panic. Ah, debo decir que no puedo pedir más de este día. Mucho frío, nublado y hay un exquisito olor a perro mojado en las calles.